Hola, qué tal queridos amigos, feliz martes para todo, a vísperas de iniciar nuestra Santa Cuaresma. Mañana miércoles con la ayuda de Dios, miércoles de ceniza, iniciamos nuestra Santa Cuaresma. Los invito para que con piedad, con fe, con devoción, hoy vivamos este día en la Santa Presencia del Señor. Sea el momento para gracias, son muchas las bendiciones de Dios en nuestras vidas, y muy, muy grandes esas bendiciones. Y también sea el momento para encomendar nuestras necesidades, nuestros proyectos, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Cada uno vamos a hacer esa oración personal, vamos a hablarle a Dios personalmente, háblele, dígale a Dios. Él ya conoce todo lo que necesitamos, sabe lo que vamos a aceptar. Desea escucharlo de nuestros claros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy martes vamos a meditar San Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo van a matar. Y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que les quería decir y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este es mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino aquel que me enviara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vísperas de la cuaresma, el Señor pone delante de la mesa un tema ¿Cuántas veces no habremos estado pensando eso mismo, que esos discípulos? ¿Quién será el más importante? ¿Qué hago para ser el más importante? ¿Qué hago para ser el, el más famoso? ¿Qué hago para resaltar, para sobresalir, para tener el éxito? Pues hoy el Señor nos da la respuesta. El éxito desde la perspectiva cristiana debe ser el... Tenemos que hacernos los últimos, los servidores. Contrasta esto con el mundo, un mundo que habla de servidores, un mundo que habla de que estén a mi servicio, que me atiendan, que me lleven. Uy, qué duro es eso. El Señor nos habla de hacernos los últimos, de pasar desapercibidos, de hacernos los servidores. ¿Qué contraste? Apenas para que nos dispongamos en nuestros buenos propósitos para iniciar la Santa Corazón. El que quiera ser el, el primero, que se haga el último y el servidor de todos el que me acoge a mí no me acoge a mí sino a aquel que me envía bueno mis queridos hermanos pues los invito para que en el transcurso del día hagamos un pequeño alto y miremos esa ceniza que nos vamos a hacer poner mañana con motivo de que cuál es el acto de reconocimiento de mis pecados que voy a hacer Señor soy un pobre pecador ten piedad y ten misericordia Amén bueno amigos Dios los bendiga, los guarde y los presa. Un abrazo para todos.